Players, ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Bueno amigos, estamos súper nerviosos porque vamos a ver por fin el trailer que ha salido en el D23 de hoy de Kingdom Hearts 3 Estoy muy nerviosa <risa> Tenemos unos nervios de punta porque que ya están saliendo los spoilers y no hemos visto nada Absolutamente que... nada, nada, nada, nada Tenemos aquí preparado el vídeo para verlo ahora, in situ, now!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 No van a relanzar, todo el mundo. Tú no van a yo quiero ver el sea ya Socorrito Oh Dios mío! ¡No he nada! Socorro Mira Mira, mira, mira Sola, o sea, dona el mi ¿Qué? Dios, qué pedazo de mundo. ¿Qué? ¿Qué? Pedazo. Sola está súper coquita Aquí es donde salió lo de la foto, la filtración de... Nuestro justo amigo aquí, aquí, sí. ¡La no, no, no, No, que este mundo ¡Qué más muy bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! Dios. Dios. Dios oh, yeah. Dios. Dios Dios Dios ¡Adiós! Oh. Dios. Dios ¡Adiós! <risa> <risa> no, no puede ser Mal. Vale ¡Adiós! vale, ¿Las Sí Sí, Dios mío, qué pedazo de mapas. Son preciosos. Ay, mira, ahora hay un pichón ahí. Claro, que sí. eso. Todo... Son las formas. Eh, claro, forma. irá cambiando. por la forma Esto que salió en el primer... bueno, no, el primer trailer. no, no. <risa> ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡La madre que me parió! ¡Flipando! ¡Dios! ¡Madre flipando, mía! ¡Madre mía! Dios, ¡Oh! ¡Mi corazón! O sea, el que no le vea en tu va a llevarte puto un traje. No hay muchas ganas de llorar y de coña. ¿Qué o sea, ese último plato de vanilla, ¿me explico? ¿Me explicais la el, mi... no. el corazón? Yo que quiero que me el corazón. Pero directamente ya no tengo. Ah, ah, ah. Segundo vídeo. Presentación de la nueva canción de Utada Hikaru. Promis. Venga, venga, venga. Madre mía, adiós. Estoy yo. Dios, es que más bonito el título impone. Después de tanta espera de muchísimo. Ah, vale. a qué No te gusta una de la canción. Yo, Ay, yo tampoco. Yo. Vale, son como imágenes de las Es Esto que es nuevo. Oh. Bueno, esta parte que fue, vamos... Sí, esta parte fue la, la panacea de la felicidad mm. Que se me parte el corazón de ternura O sea... De ternura. ¡Wow! Que se nota la que ¡Wow! ¡Dios! De la vale, parte ternura. de Mal, de Maléfico Igual esta parte fue también madre mía. El Guau guau guau. Aquí viene el novio, aquí. ¿Está rota? ¡Guau! Qué chulo. ¿Qué guapo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tío! ¿Qué la ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¡Qué fuerte! <tose> y ya está. Ya está, vamos, vamos, no, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Dos minutos de vídeo y se me ha hecho menos de un minuto Sí, sí total, sí. Ah, o sea... Mm, sí, sí. Qué fuerte O sea, que se le ha partido La puntita Rico <risa> está precioso Está precioso Bueno, sí, Rico es que... con el pelo corto con el pelo largo, mm, con el pelo visual... Que o sea, tiene el pelo más corto que No, es que todo sí. le queda bien, o sea, ese hombre en Full HD es... es todo cura mm. <risa> <risa> Yo es que no tengo palabras es que el traje es muy bonito. Es que... Es que el dolor aquí de saber que no tenemos nada más hasta la E3. ¡Hasta la E3, tío! Dentro de cuatro meses. Seguimos viviendo con Union Cross. Sí, no sé la otra. Pff, estaremos curados. <risa> ¡Bien! Pues, como habéis podido comprobar, Coming 2018 sigue en la pantalla. Así que en el E3, que es en, en junio, jun el, del día 12, del 12 al 14 de junio, nos sale... enteraremos de la fecha oficial de Kingdom Hearts 3, por fin. Y será un super trailer de la hostia otra y vez. Lo y el... otra vez. Lloraré las penas de mi corazón enamorado. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, <risa> suscribiros, compartirlo. Y no le deis a dislike porque ya sabéis que los dislikes son muy malos y bufeos. En la cajita de descripción tenéis todas nuestras redes sociales. Y por favor, espero que hayáis llorado tanto como nosotros. <risa> sí, <Así. bien. risa> y bueno, chicos, hasta luego. <risa>